a mi canal y si no me conocéis aquí tenéis mi querido Instagram ¿Qué? ¿Qué, qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer como bien pone en el título mi primera vez con la copa menstrual Este vídeo está patrocinado por Platanomelón Han conseguido que sea mi primera vez con juguetes eróticos Y mi primera vez con agua menstrual O sea, eh, gracias Platanomelón Y bueno, para quien no conozca a Platanomelón Es la marca de juguetes eróticos online Número uno en España Y tiene una visión muy guay Que es derribar todo tipo de tabúes alrededor de la sexualidad Para que todo el mundo podamos disfrutarla De una manera más natural y más divertida A través de sus redes sociales comparten muchísimo contenido Súper interesante sobre la sexualidad Que podéis aprender un montón de cosas Así que yo os animo a que los sigáis Como bien os digo... Ellos me han introducido en este mundillo Y me enviaron este succionador de clítoris Que se llama Mambo Es este juguetito de aquí Y de verdad ya lo dije el otro día por Instagram Y lo repito No sé en qué estaba pensando para tardar tanto en probar estas cositas Porque... El mundo que me estaba perdiendo De verdad a mí me parece una auténtica maravilla Lo puedes utilizar tanto a solas como con tu pareja Se adapta súper bien a cada tipo de cuerpo Igualmente viene con dos boquillas aparte Y así se puede adaptar mucho mejor Pero se puede utilizar también sin boquilla. Nada, esta cosita de aquí te hace llegar a orgasmos intensos, duraderos e increíbles O sea, yo de verdad os lo recomiendo También me enviaron las braquitas menstruales que se llaman kikuitas Que es perfectamente otra alternativa para la menstruación Y también me enviaron pues a la protagonista de este vídeo La copa menstrual antes de empezar, ¿qué es la copa menstrual? Pues, como bien veis, es un recipiente de silicona de grado médico que se dobla, se introduce en la vagina y recoge todo el flujo menstrual. Es algo que tiene bastantes beneficios, pero sí que es verdad que siguen habiendo bastantes dudas y bastantes miedos, sobre todo. Así que, aquí estoy yo. Vamos a hablar de las ventajas. ¿Por qué utilizar la copa menstrual? Bueno, vamos a empezar porque es una opción muy barata. Esta copa menstrual de plátano melón cuesta unos 16,99 y puede durar hasta 10 años si la cuidas bien. ¿Qué te cuesta? Una caja de tampones, 4 euros más o menos, ¿cuántas utilizas al cabo de 10 años? ¿120 cajas? O sea, me estás diciendo que te gastas unos 480 euros en tampones. Si te compras la copa, que te cuesta 16,99, te ahorras unos 463 euros. Todo esto también me ha enlazado un poquito con que es ecológico. En con Gina contribuimos a cuidar un poquito más el planeta. Otro beneficio es que os ofrece más autonomía, es decir, la copa se puede llevar puesta un máximo de 12 horas. Obviamente depende del tamaño, depende del flujo que tiréis, pero normalmente 12 horas. O sea, ¿tú te imaginas la despreocupación que eso supone el poder viajar Sin tener que estar pendiente No, o sea, ya está Hasta puedes dormir con ella Porque si la llevas bien Te la puedes poner hasta para dormir Vives la vida sin preocupaciones También es súper beneficiosa para la salud No absorbe la menstruación Sino que la recoge Así que no reseca ni altera el equilibrio bacteriano Esto se debe a que su material es hipoalergénico Y así evita la reproducción de las bacterias Además de que no contiene sustancias químicas Y eso hace que sea más responsable con nuestro cuerpo Vale, una vez explicados todos los beneficios o los más importantes ¿Cómo se utiliza? Si es vuestra primera vez utilizándola, la hervís durante 10-15 minutos Si no es la primera vez, unos 3-5 Después, durante el periodo, simplemente te la sacas, la limpias con agua y jabón neutro Te la vuelves a meter y cuando se te finalice el periodo Que la quieras volver a guardar en su bolsita La vuelves a hervir para esterilizarla y ya está Yo conozco dos formas para poder introducirla Pero Quizá llevar uñas largas ahora mismo no es que sea muy acertado La primera forma es Chafamos por en medio y... Cerramos, introducimos en la vagina y soltamos para que haga ese efecto vacío Es decir, que se adapte perfectamente para que no haya fugas Y la que os voy a enseñar ahora es toda entera y por la mitad Es decir, que se queda así, pero vamos, que es casi lo mismo Esto ya es, depende de cada persona, lo cómodo que le resulte una cosa u otra Así que nada, dicho esto, voy a ponerla a prueba Voy a hacer varias cosas que hago en mi día a día Como hacer deporte, sacar a los perros, irme con el long Así que sin más dilación, vamos allá Vale, recordamos que al ser la primera vez vamos a meterlo unos 10-15 minutitos, pero luego ya serán unos 3-5, ¿vale? Así que vamos a hervirla, metemos y a esperar. Bueno, pues una vez ha terminado de hervir, llega el momento más esperado y es ponernosla. Voy a utilizar la más sencilla que es la primera forma que os he enseñado. Y fijaros en el palito que tiene, se puede recortar perfectamente, ¿vale? Esto depende si os molesta o no, lo podéis recortar. Así que bueno, vamos a ello. <risa> No sé para quién es más gracioso, si para mí hacerlo el acto de una cámara o para Joel que está detrás de ella. No. ¡No! Se me ha salido. Has pulsado. Siguiente intento. Me están entrando los jalores. Vale. No, no ha entrado, efectivamente no ha entrado. Así que tercer intento, la tercera bala vencida. Y si no, como si tengo que estar aquí toda la tarde, hay que luchar por nuestros sueños. pero no hace la, la está al vacío, espérate amor. amor ha entrado No la siento, amor Eso Es una sensación extraña, pero ha entrado perfectamente No siento que la lleve puesta, la verdad, plan... Y tengo como la sensación de que me hago pis no sé si eso es normal. Hago pins. Y la pongo a prueba con pece. Voy a hacer peace, chicos. <risa> ni ni ni, ni, ni. <risa> oye, pues está todo bien, eh. O sea, no sé, pensaba que iba a ser como diferente. La confianza, next level, eh, chicos. No he necesitado cortarla, eh. O sea, me la he metido con el palito como estaba. No sé, de momento bien. Voy a ponerla a prueba, haciéndome con el long, como ya os he dicho antes. Así que ahora nos vemos. ¿Sensaciones? Pues... Prácticamente como si no llevase nada. Bueno, prácticamente no. Como si no llevase nada. La verdad es como si no sintiese mmm, que tengo la regla. Es que ni me duele siquiera, ¿sabes? ¿Entonces ¿En podemos plan? decir que la prueba 1 está superada? Podemos decir que la prueba 1 está superada. Vale, pues después de hacer la primera prueba, vamos a por la segunda. Que realmente es la de conducir. Pero eso no lo voy a grabar porque tengo que ir a Elche. Y nada, pues luego os comentaré las sensaciones de estar sentada conduciendo. <ríe> y a ver si he sentido mal. Bueno, chicos Vamos a por la prueba número realmente 3 O diría 4, ¿vale? La primera prueba ha sido ir en Long La segunda prueba realmente ha sido conducir No lo he podido grabar Y pues, eh, Nada, o sea, es que he estado sentada No he notado nada La prueba número 3 Cuando he vuelto a Alicante Me he ido un poco, pues... De tiendas Podemos decir que la prueba número 3 Ha sido caminar y hacer recado. Quiero decir que aún no me he quitado la copa Vale, sí que es verdad que chopis Pero no me la he quitado porque quiero grabar eh, Esa sensación de quitarme Y una cosa que no he dicho y no he recalcado Al principio es que yo me he puesto la copa Y me he puesto las braguitas menstruales Que he presentado al principio del vídeo Porque como es algo que no sabes si vas a tener fugas O si no la primera vez, pues creo que para estar un poco más segura Me he puesto las braguitas Esta vez quiero hacer la prueba jugando con estos dos mochuelos que tengo aquí. Aquí tenemos a Luna. Es un husky siberiano. Luego aquí está el chupacámaras que se llama Neo. Vale, pues llega el momento, a ver si sí, de darle una prueba con los juguetitos. O juguetitos, no, perritos. <risa> Vamos a hacer una prueba con los perros. Este es el resultado La sudadera nueva Porque es literalmente de otro color Así que nada, Yo diría que prueba cuarta Superada, sensaciones, es extraño Pero no es extraño el hecho de llevarla Es el extraño el hecho de saber que tienes la regla Y no notas nada, en plan es como Vivir la vida tranquila No sé qué, no sé cuánto Vamos a por la prueba número 5 ¿Sensaciones? Sensaciones. Lo digo de siempre. Me gustaría solamente para cambiar un poco el decir... Pues la verdad es que esta vez que me ha molestado un poco... Lo único que me molesta es la garganta, chicos. La carrerica que me he pegado ahora. ¿A cuánto? ¿A 12 grados? Dime cosas. ¿Si te hago de parkour? Vale, de parkour. ¿Me lo hago con estos zapatos? Sí. ¿Puedo? Hago eso y luego cuando llego a casa hago deporte de rollo sentadillas, intento de flexiones y cosas. Uff. No sé si me voy a acordar. Vale, es fácil. Vamos para allá, venga. A ver. Poniendo a prueba. Perfecto. No la noto. Mm. Ahora por abajo, venga. Adoro pis perros en el césped. Lo último que me enseñaste, salto de brazo, ¿puede ser? Sí, lo que acabas de hacer. Cierto. ¿Y eh... pasaba pasavallas? Sí, pasaba pasavallas. Aquí no lo puedo hacer, ¿no? Puedes, pero un poco es difícil. Este vídeo está muy interesante, pero no sería interesante si me partías a la cabeza, ¿vale? Vale, hago el último salto no, de brazo porque no, sé que vallas, salto de brazo, vallas. tengo que caer con los. pasabayas, pasabayas, venga, inténtalo. Vale, salto de brazo y pasa, y pasa vallas. De vale. tirón. De tirón. Una, dos. Y me ya. acuerdo cómo era el pasaballas. Ya, una, dos, tres, ya. ¡Oh! Arriba. Vamos ahí. Baja. Es una hoja en el culo. Pero tengo que bajar con, con el pasabaya, seguido, seguido, seguido. Baja, seguido. baja, corre. He seguido. ¿Era así? Bueno, eso es un doy. Te lo compro. Una no, no pasaballas. Pasaballas, salto de brazo. Muy buena. Sensaciones, la verdad. Yo le doy un 10 de momento, vamos. Y lo último, voy a hacer deporte por hacer algo. Pero bueno, voy a hacer el típico esfuerzo de sentadillas, de flexiones y todo eso. Nada, vamos a casa. Ahora nos vemos y hago la última prueba. ¡Mua! Bueno, estamos ya con la última prueba ya os digo, de momento me está funcionando genial Sí que es verdad que ahora me puedo quitar las barraguitas menstruales para hacer ejercicio Porque como ya he comprobado que no tengo fugas, a mí me resulta más cómodo llevar tan Me las dejaré para dormir o para los primeros días de regla Para una doble protección, o sea, no sé algún tipo de fuga, me pondría también las barraguitas Pero ahora, para hacer deporte, siento más cómodo llevar tanquita y tal Así que me las he quitado Ponte en forma con Lara Fructuoso, tío La que llevo un mes en ir al gimnasio Ahora quiero que metas eh, como si hablan de... Sí. ¿vale? 3 2 1 Ignorando esa última toma, comprobarísimo. Hacer deporte también se puede con la copa menstrual. Os animo a que os quitéis los miedos. Me alegro de haber podido dar el paso. Me alegro de haber comprobado que la copa menstrual funciona. Estoy muy contenta de hacer el vídeo que he hecho. pelos, amor. ¿Sí? Y a partir de ahora acaba la menstruación Hervir, usar, hervir, guardar Hervir, usar, hervir, guardar eh, No me enrollo más porque este vídeo no sé ya cuánto estará durando Os dejo el link en la descripción de la agua de plátano melón Y todo lo que necesitéis saber Así que aprovechad, comprados vuestra copa menstrual Vuestro mambo también Ya de paso, que me lo vais a agradecer, os lo digo Gracias por haber llegado a esta parte del vídeo Espero que os haya gustado, os quiero mucho Nos vemos en el próximo vídeo 3 de la mañana yo y yo editando el vídeo y me acabo de dar cuenta de que nos hemos despedido y todo y yo sigo con la copa menstrual dentro. Momento eh, quitármela, ¿vale? Porque yo creo que las uñas aquí van a pasar más factura que cuando me la he metido. Ojalá me la quita la primera, ¿eh? O sea, eso sería un sueño hecho realidad. ¡Ah! Oh. No, sensaciones, efecto de quitarlo es como que ahí es cuando notas que realmente llevabas algo, porque todo el tiempo atrás no notaba nada. Súper contenta, de verdad, repito, os animo a que lo intentéis, a que os quitéis los miedos, porque de verdad que vale mucho la pena, ya habéis visto todos los beneficios que tiene. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo.